Mabel Machicado, concejal de La Paz, señaló que los vecinos afectados por el mega deslizamiento indicaron que presentaron rajaduras y que las mismas fueron denunciadas hace mucho tiempo al municipio de La Paz, pero sus demandas no fueron atendidas. Haciendo las consultas correspondientes, y si estos predios eran no tenían autorización, no, muchos de ellos nos dicen que estaban pagando impuestos y que pagan impuestos. Finalmente señaló que no se les deja fiscalizar, que emiten algún instrumento de fiscalización y es respondido después de un año o meses y que esto no cumple con lo que dice el reglamento de la alcaldía.